Muchas gracias, Presidente. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que esta ley nos ha puesto a todos delante del espejo porque se han alineado las derechas. Resulta que el Foro de Asturias, el Foro de Asturias, eh, PDCAT, el PNV, me falta por escuchar el Partido Popular, pero ya presentamos en su día también una moción para pedir una comisión de estudio Justamente una comisión de estudio para poder trabajar de forma pausada esta ley si era posible, si era factible. Eh, y el Partido Popular ya votó en contra por invasión de competencias. Es decir, todas las derechas se nos han puesto de acuerdo por invasión de competencias. Las recentralizadoras, ¿no? eh, como el Partido Popular y el Foro de Asturias, y las eh, nacionalistas, como el PNV y el PDCAT. Algo raro hay en esta ley. Algo pasa que no están explicando y algo pasa que no nos quieren contar, pero es raro, como mínimo extraño. Lo que hoy venimos a reivindicar no es solo un problema propio de los agentes forestales y medioambientales de nuestro país. Más de un millar de agentes forestales de todo el mundo han fallecido y muchos más han resultado heridos en los últimos diez años mientras estaban en acto de servicio. La gran mayoría de ellos, asesinados por cazadores furtivos en busca de animales para comercializar ilegalmente con ellos, como rinocerontes o elefantes. Esto no es típico de aquí, pero está pasando en todo el mundo y también nos afecta. Así lo aseguraron la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Federación Internacional de Guardabosques. Eso es lo que les ocurrió a Xavi y a David, nuestros compañeros, asesinados por un cazador en Lleida en acto de servicio. La directora general de la UICN, Inger Andersen, señaló en un mensaje con motivo del Día Mundial de los Guardabosques que muchas muertes de agentes forestales no se denuncian, con lo que el número de real de quienes mueren mientras trabajan en todo el mundo es probablemente mucho mayor. Hablamos, en definitiva, de héroes anónimos muchas veces, señorías. Nuestros agentes forestales y medioambientales han dicho basta y durante más de un año y medio han abandonado sus diferencias ideológicas, sus diferencias sindicales, sus diferencias políticas para trabajar en el texto que hoy les presentamos. Estos y estas agentes han sido capaces de dejar sus diferencias a un lado y también sus procedencias, también sus procedencias autonómicas y locales para elaborar elaborar un texto de mínimos. Y nos resulta un poco triste que se nos diga en esta Cámara, básicamente vengo a resumir la intervención del PDCAT y del y de PNV, que nos importan nuestros agentes territoriales, nos importan los agentes territoriales de nuestra comunidad autónoma, de nuestra nación, pero no nos importa lo que les pase a todos los demás. Eso nos parece francamente lamentable, porque aquí tenemos una oportunidad y lo hemos dicho por activa y por pasiva con artículos de la Constitución explicándolo eh, y se lo voy a volver a explicar que esta ley básica no invade sus competencias y que para nada tendrán que renunciar a lo que ya han regulado en sus comunidades autónomas. Vamos a hablar claro. Aquellos que se excusan en, esta ley pueden, en que esta ley puede invadir competencias Vamos a decirles que, que dejen esas mentiras a un lado eh, porque no les vamos a creer, ni los agentes forestales tampoco. Lo hemos dicho por activa y por, por pasiva. El artículo 149.1, apartado 23 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre dos ámbitos diferenciados, aunque estrechamente vinculados entre sí. Por una parte, la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas, de establecer normas adicionales de protección. Y por otra, la legislación básica sobre montes y aprovechamientos forestales y vías pecuarias. A propósito de ello, el Estado puede impulsar esta ley básica, sin perjuicio de que posteriormente cada comunidad autónoma o administración local desarrolle en el ejercicio de sus competencias el perfil de estos funcionarios que mejor atienda sus necesidades. Aquellos que de repente hoy se han levantado y dicen que les preocupa la invasión de competencias utilizan este leymotiv para ocultar que en realidad lo que les preocupa es tener una policía medioambiental fuerte. Esto es lo que les preocupa. Son los mismos a los que no les preocupa el medio ambiente y a quienes les molesta la existencia de los agentes forestales, porque les hacen cumplir normativa cuando van de caza, cuando pretenden construirse un chalet en una zona protegida. O en, sin o en suelo rústico sin autorización. También molestan a los agricultores y ganaderos que no hacen las cosas bien, que son pocos, son pocos, pero que existen y hacen mucho daño a nuestro medio ambiente con la utilización de fitosanitarios prohibidos o con el exceso de cabaña porcina. En definitiva, nuestros agentes forestales molestan a todos aquellos que quieren hacer las cosas mal, hasta el punto de que se les agrede o se les asesina. Respecto de dicha legislación, como decía antes, el Tribunal Constitucional ha destacado una serie de criterios de orden material sistematizados en sus sentencias 109-2017 de 21 de septiembre, la 53-2017 de 11 de mayo y 101-2005 del 20 de abril. Distintos criterios. El primero es el relativo al deber estatal de dejar a un margen al desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica que, aun siendo menor que en otros ámbitos, no puede llegar a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno en las comunidades autónomas, con competencias en materia de medio ambiente vaciándolas así de contenido. Segundo criterio. Consiste en que lo básico en esta materia cumpla una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las comunidades autónomas con competencias en la materia establezcan niveles de protección más altos. Tercer criterio es el referente al alcance de la, de la afectación transversal que las directrices básicas medioambientales pueden tener, no ya sobre las normas de desarrollo del legislativo y la ejecución en la propia materia de medio ambiente, sino sobre las competencias sectoriales de las comunidades autónomas con las que se entrecruzan y que están directamente implicadas. Y cuarto criterio: alude a la necesidad de que el Estado fije las normas que impongan un encuadramiento de una política global en materia de medio ambiente, dado el alcance no ya nacional sino internacional, que tiene la regulación de esta materia, así como la exigencia de la indispensable solidaridad colectiva a que se refiere en el artículo 45.2. Se puede decir más alto, pero no más claro. No hay invasión de competencias. Esta proposición de ley, señorías, ha querido dejar un importante espacio de desarrollo normativo a las comunidades autónomas, estableciendo únicamente una ordenación de mínimos que garantice, eso sí, el adecuado ejercicio de las funciones de la policía ambiental encomendadas a la guardería ambiental y forestal. Además, esta intervención legislativa de carácter estatal está sobradamente justificada conforme hemos expuesto dentro del necesario cumplimiento de la legislación de Protección de la Naturaleza, tanto autonómica como estatal y de la Unión Europea. No, señorías. Si algo no se le puede achacar a esta proposición de ley es que invada competencias de las comunidades autónomas o subvierta el marco constitucional en ningún aspecto. Desde aquí queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad a los y las agentes que han sufrido agresiones y, por supuesto, a, sus, a las familias de los fallecidos, como hemos dicho antes. La última agresión ha sido la sufrida por un compañero de la Junta de Castilla y León, quien fue agredido con un hacha por un ganadero cuando el agente se desplazó a su propiedad para comunicarle una sanción administrativa. También, como ejemplo reciente, tenemos la agresión del compañero de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, quien fue atacado por un grupo de vecinos de la localidad onubense de Lucena cuando realizaba las tareas de inspección de pozos ilegales en el entorno de Doñana. El agente estuvo hospitalizado tres días. Los compañeros de la Asociación Profesional de los Agentes del Medio Natural del Principado de Asturias encontraron un lobo decapitado encima del, del vehículo de uno de los agentes del medio natural de Sella. El mismo coche apareció con las ruedas pinchadas. No se trata de una situación o de situaciones aisladas, como se ha querido entender. En los últimos años se han multiplicado las agresiones de forma insufrible. Pero este número de agresiones solo hace referencia a situaciones límite. Los casos en los, que el trabajo, en los que en el trabajo sufren insultos y descalificaciones son innumerables. En el año 2013 se le retiraron las armas a los agentes forestales y de medio ambiente. El pasado 3 de octubre se subastaron en León 68 pistolas modelo Star BKM 9 milímetros, retiradas tres años antes. Eran las últimas armas en manos de este colectivo. Desde entonces 6.500 efectivos que trabajan en España van desarmados y civiles con licencias dudosas las utilizan en su lugar. En los años 80 las competencias de medio ambiente fueron transferidas. Ciertamente, hoy la comunidad autónoma tiene una normativa distinta para los normativa distinta para los agentes forestales. Señoría, solo pedimos que los agentes de las distintas comunidades puedan, por lo menos, reconocerse entre ellos. Nuestros agentes son una de las fuerzas que más contacto tienen con las armas de vidas. Sobre todo a las actuaciones de control del sector cinegético. Ante tal responsabilidad, ante tal peligro, no podemos nunca más considerar que los agentes forestales y medioambientales son policía de segunda. Son profesionales Termine, y personas humanas de primera y deben ser tratados como tal. Gracias.